Muchas gracias a todos. Bienvenidos eh, a todos aquí al, al, este, al Race Party de Fedora 33. Eh, muchas gracias por la invitación, eh, Alex, Alberto, eh, Efren. Eh, gracias, Chavero, también por andar por acá. Gusto verlos a todos. Un saludo. Eh, vamos a hablar hoy. Eh, estas son Lightning Talks, entonces, eh, tengo que hacer esto bastante rápido. Así que este, voy a tratar de ser lo más breve posible. Y eh, yo voy a hablar sobre Fedora 33 minimizado. ¿Qué es esto de minimizado? Eh, la gente me ha preguntado muchísimo. Lo han preguntado muchas ocasiones en las últimas semanas dentro del grupo de Telegram que tenemos. Y además, ¿no? En, en lo largo de los últimos seis meses, eh, un año, me ha preguntado mucha gente por hacer un una, o cómo hacer un Fedora minimizado. Y la razón por la que eh, lo quieren es porque, Quieren utilizar Fedora eh, 33 o una distribución moderna de Fedora en eh, hardware viejo o hardware limitado. Mientras sea 64 bits, que Fedora 30, desde, desde Fedora 30, me parece, eh, 31 se dejó de eh, soportar eh, procesadores de 32 bits. Entonces, estamos hablando de que Fedora 33 va a funcionar en procesadores más o menos de unos 10 años, 11 años para acá, que sean 64 bits. Y. Eh, Muchos tienen eh, hardware que solamente soporta uno o dos eh, gigas de RAM, ¿no? tablets, eh, laptops, cosas que no se pueden actualizar más allá de, de un par de gigas de RAM o tres gigas de RAM incluso en algunos chipsets. Y, este, y entonces, pues, buscan una distribución pequeñita. Y también, por supuesto, esto sirve para IoT, sirve, para, por ejemplo, también para raspberries. Eh, cosas que, este, que son pequeñas y que requieren únicamente un puñado de recursos para trabajar. ¿no? Y vamos a hablar de eso. Entonces, ¿cómo se hace un Fedora 33 y minimizado? Eh, vamos a hablar del, eh, del proceso. El procedimiento es muy sencillo, lo van a ver, tal cual es lo que estoy poniendo aquí en pantalla. Eso es todo, el proceso. Es simplemente instalar una versión mínima de, este, de Fedora eh, desktop o workstation. Eh, una versión mínima que, que puede ser en una imagen, que ahorita lo vamos, a, lo vamos a hacer, les voy a mostrar un demo. Instalar los paquetes que se refieren a este Basic Desktop y Window Managers. Eh, deshabilitar todos los servicios que no vamos a utilizar, que esa es la parte más complicada realmente. Y eh, configurar algunas cositas más para eh, tratar de optimizar un tomas el arranque y, y, este, y la cantidad de, de módulos que pone el sistema operativo. Y, y si es necesario, cambiar a interfaz gráfica porque el, el minimal no te pone este interfaz, interfaz gráfica por default. ¿no? Y eso es todo. Incluso también me han preguntado por cómo poder hacer esto, por ejemplo, que nosotros podamos de, hacer una imagen que después nos podamos llevar a computadoras viejas. O sea, hay veces en que las computadoras viejas no se pueden instalar porque no pueden bootear desde USB, porque tienen problemas con UEFI eh, y BIOS. Legacy, eh, son muchos detalles que pueden pasar y por lo que Fedora 33 o muchas otras distribuciones de Linux no se pueden instalar correctamente en equipos viejos. Entonces, una alternativa que podemos hacer es instalar todo dentro de una máquina virtual y después llevárnoslo a una, este, eh, tal cual a una laptop o, o un equipo viejo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar sin, sin más eh, ni más, ¿no? Voy a enseñarles primero el, el final, digamos. Vamos a empezar por el final, porque eh, lo que quiero que vean es cómo queda eh, trabajando y cuál es la expectativa que podrían tener en un, en un sistema así. Lo que estamos viendo es un Fedora 33 funcionando aquí en una máquina virtual y lo que pueden ver aquí arriba es este, eh, la cantidad de RAM que estoy utilizando. Estoy usando menos de 200 megas. Estamos hablando con, de un sistema operativo ya con eh, interfaz gráfica funcionando. Aquí yo ya podría perfectamente levantar un, un Firefox o podría levantar cualquier otro tipo de, este, de herramienta, aplicación, lo que, lo que yo necesite. Y este eso evidentemente ya eh, me va a dar... Eh, pues, un, un resultado diferente en, en consumo de RAM. Y es importante aclararlo desde ahorita. El problema no es el sistema operativo para minimizar o para tratar de, eh, de optimizar el problema eh, o, el, o el obstáculo más grande no es eh, Linux y el sistema operativo eh, Fedora, sino las aplicaciones. En particular, Firefox, Chrome, todos los navegadores, gracias a los enormes compiladores, eh, pesados compiladores de JavaScript, eh, se vuelven muy, muy, muy gordos o muy grandes, ¿no? Y aquí lo vemos, de hecho, si vemos en el, eh, en mi top, si vemos aquí, este, vamos a ver que eh, tengo eh, Firefox con una sola ventana abierta, sin nada, eh, sin ningún sitio en específico abierto, ya está consumiéndome. Dos, otros 250 megas, ¿no? Y de los menos de 200 megas que yo estaba utilizando de RAM, ya estoy utilizando 440. Y eso es sin abrir nada. Esto crece rapidísimo. Entonces, el, tal vez la aplicación eh, más eh, que más consume, bueno, las aplicaciones que más consumen son los eh, navegadores o cosas que tengan que ver con, con este, conectarse a servicios en línea. Y ese es un problema para, muchos, eh, para mucho hardware viejo. Que por mucho que funcione para todo, no puede abrir Facebook o no puede abrir Twitter no puede abrir redes sociales porque están cargadas de JavaScript. Y algunas de esas, eh, algunos de esos sitios, en el momento en que se deshabilita el JavaScript, dejan de funcionar. Entonces, eh, es importante mencionarlo para que la expectativa sea de cosas que no tienen que usar eh, web. Y cuando se tiene que usar web, estar consciente de que eh, el, el recurso eh, prácticamente se lo van a consumir esas aplicaciones. Listo. Eh, bueno, entonces ya empezamos al revés, ya vimos eh, cuál sería la expectativa. Nada más de cerrarlo, ya me bajó a menos de 200 megas otra vez. Y eh, vamos a instalar eh, una, una máquina virtual desde cero para enseñarles cómo, cómo se debería de hacer. Eh, voy a instalar una, una máquina virtual con un Fedora 33. Voy a utilizar una imagen que es la de server Netinst. Es Netinst, es el Net Installer. Eh, esto lo que hace que es... Bueno, es importante porque de, como instala por red, instala desde internet, eh, va a instalar los paquetes más nuevos, va a instalar el kernel más nuevo, va a instalar todo sin que ustedes le tengan que hacer un DNF upgrade en el momento de, de instalar. Entonces, eso es bastante cómodo. Bueno, pues, voy a generar aquí una imagencita de 2 dos, este, dos GB de RAM, no necesito más, 2 eh, CPUs, no necesito más. Y voy a crearle su, eh, su eh, volumen. Vamos a ponerle F33, minimal. ¿no? Eh, y lo voy a hacer de 8 gigas. Ahorita les voy a explicar exactamente por qué 8 gigas. Lo podrían hacer del tamaño que quieran, no hay problema. Pero este eh, estábamos hablando hace rato de que eh, esto se podría utilizar, por ejemplo, para meterlo en un USB. O meterlo, este, digo, pueden consumirlo totalmente en su disco duro, instalar directo en la computadora, pero si quisiéramos hacer una imagen que puedan utilizar en un ACV, sería ideal que cupieran 8 gigas, ¿no? Por ejemplo. Y ya después, ya instalada en la computadora final, pueden expandir la partición o lo que sea. Y entonces ya debería de, de, de poder aprovechar todo el disco duro. En fin. Eh, vamos a eh, hacerlo. Aquí hay un punto también importante. Eh, voy a customizar esta cosa antes de hacerla. Y... Eh, el BIOS. Muchos me preguntan, oye, es que Fedora no instala bien con mi BIOS que tiene 500 años de viejo y no sé qué voy a hacer con eso. Eh, o tiene UEFI, pero no sé si tiene Secure Boot y es que no arrancan y no sé qué y no sé cuál, ¿no? Entonces, eh, hay que entender muy bien una cosa. El instalador de Fedora va a detectar según lo que hayamos boteado. Si utilizamos UEFI, va, va a instalar un Fedora preparado para UEFI instalamos utilizando BIOS Legacy, instalándole BIOS viejito de, de muchas este, computadoras viejas, eh, va a instalar una, una distribución o una, va a ser una instalación que sea compatible con BIOS Legacy. Entonces, eh, eso lo podemos forzar desde ahorita si queremos hacer una imagen. Aquí, antes de, de generar la, la máquina virtual, yo podría escoger si puedo usar BIOS y esto es BIOS Legacy, que eso es el estándar en, en prácticamente todos los KVMs. O eh, puedo instalar una eh, máquina virtual con este UEFI. Eh, Aquí lo estamos viendo. BIOS UEFI. Vamos a ponerle BIOS en esta ocasión, por ejemplo. Y este y pues ya con eso. Ahora, eh, una cosa muy interesante. Aquí, por ejemplo, en virtio disk, esto me va a generar un disco virtio. Pero no necesariamente es lo que yo quiero. A lo mejor el target al que voy a instalar este, más adelante eh, es un disco USB o porque voy a utilizar una USB o voy a utilizar, este, o voy a plancharle directamente esta imagen a mi disco duro, eh, mi laptop vieja o, o, o quiero hacerlo así. Entonces, desde aquí yo podría decir cuál es el target. Yo podría ponerle que es un, que va a ser para un USB y eso podría este, hacer toda la instalación así. Pero, bueno, vamos a hacerlo con Virta.io. Eh, y después eso se puede arreglar incluso, ¿vale? Entonces, eh, voy a poner la instalación de un Fedora 33 eh, para ahorrar tiempo. Yo ya tenía una, eh, una instalación de Fedora 33 que ya iba en camino. ¿No? Aquí la ven. Ahorita antes de, antes de ir a eso quiero enseñarles lo que, lo que voy a hacer en la en instalación. que se alcance a ver mejor. Uh -huh. Aquí que acabe de bootear. Como esto instala de red, eh, se tiene que conectar a internet, entonces es eh, un poquito más lento que, que una instalación de una imagen que ya tengan local. Pero bueno, ahí viene Ericano. Muy bien. Bienvenido a Fero 33 Aquí le damos continuar, se va a tardar un poquito aquí porque hace conexión, hace todo, este chequeo, bla bla. Se tarda unos segunditos. Eh, Mientras arranca esta parte, eh, quiero comentarles que este, eh, Fedora 33 tiene muchos cambios interesantes. Eh, tuvimos una charla hace unos días con eh, respecto de, del nuevo file system que trae, que es Butter. Y trae otras cosas también importantes, como que este, ya por default no instala eh, swap. Y eso este, es interesante porque hace un swap eh, en memoria, en RAM, digamos, un swap virtual, por decirlo así, eh, comprimido. Entonces, eh, eso lo van a ver en el momento en que, en que generamos, por ejemplo, eh, las particiones. Por default, les instala en, en el sistema de archivos Butter y no ven una partición de swap aquí. Entonces, eso puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo del caso. Si tienen muy poquita memoria, yo diría que sí le pongan swap. ¿No? Si tienen un giga o, o, o dos gigas, yo sí les recomendaría que le pongan swap. Simplemente aquí agregan o mueven el tamaño de las particiones para agregarle una, una partición de swap. Y eso este, va a mejorar mucho la, la situación. ¿no? Aquí le pueden poner swap y le pueden poner la cantidad que quieran. ¿no? Ahorita no voy a poner swap porque este, no, tener, no tendría sentido. Pero eh, aquí en la selección de software... Por default, como esta es una imagen de server, me dice que pueden instalar la Fedora Server Edition. No es la que queremos. La que queremos es la instalación mínima. Ajá. Yo ya no debería de meterle más mano aquí. Esto debería ser suficiente, en realidad. Pero, eh, dependiendo del caso, si la voy a dejar como una máquina virtual, sí sería importante ponerle los agentes de, este, de guest. ¿no? Eso es solamente si el... El objetivo final de esta, de esta instalación es para virtualizar. Si no es así, entonces yo lo puedo dejar deshabilitado porque eso va a ir una máquina física. Y estos agentes eh, para máquina virtual lo único que van a hacer es consumir memoria. Entonces, eh, no los pongan si esto no va para una máquina virtual. ¿Listo? Entonces, una vez que está eso, ponen pues, todos los settings que necesitan, conexiones de red, bla, bla, bla, bla. Y entonces ya pueden mandar a instalar. ¿Ok? Aquí, este, como eso se tarda unos minutos, entonces, eh, simplemente ya me adelanté y, y puse una, una, este, eh, una imagen que ya eh, estaba terminando de instalar y eh, nos brincamos, entonces, esa parte. Esta máquina virtual que estaba creando, ya la puedo quitar para que ya no estorbe. Y, bueno, supongamos que ya instaló la versión minimal. Ya le di next, next, next, a instalación mínima. Y entonces ahorita está booteando por primera vez la, la instalación mínima. ¿no? Botea rapidísimo, como pueden ver. Pues es realmente muy pequeña. Y este, aquí es donde vamos a hacer lo que vimos en, el, eh, en mi slide. ¿no? Por default, cuando yo instalo minimal, como esto es para server, no me va a instalar paquetes de Workstation. O sea, no me va a instalar una interfaz gráfica. Entonces yo lo que puedo hacer es instalar... Eh, Tal cual un tnf eh, group, puedo usar un list, por ejemplo, para ver cuáles son los, este, eh, cuál es la lista de los grupos que hay allá afuera. Uh -huh. Si es que quieren hacer no solamente la parte de la instalación de los basic desktop y window managers y todas esas cosas. Uh -huh. un poquito en hacer el, el, la sincronización con los eh, con los repositorios de eh, Fedora y terminando me va a mostrar los que hay disponibles ya viene. Ya se tardó. Si no, si se tarda más, voy a tener que migrar a, a la que ya está instalada. Pero, bueno, obviamente, como esto se conecta a internet y va y viene, y metadatos y todo lo demás, eso puede que tarde un poquito. Muy bien, ya se colgó. Yo creo que mejor me paso a la otra máquina virtual. Si quieres, también hay algunos comentarios y preguntas en el chat. Sí, esos los vemos al, al final para que este, podamos eh, optimizar tiempos. Vamos. Uh -huh. muchas gracias este ok no sé por qué se está colgando tal vez es mi conexión de internet ah bueno ya respondí aquí bueno aquí están las, eh, las diferentes este, los diferentes grupos yo lo puse en inglés le puse basic desktop y le puse window managers pero pueden utilizar estas eh, partes en español o sea sí le pueden poner entre comillas eh, escritorio básico y le pueden poner aquí este eh, eh, también eh, administradores de ventana que se ve aquí hasta abajo administradores de ventanas la última línea y con eso podrían instalar eh, la, la parte de este de eh, eh, desktop ¿no? aquí está en inglés basic desktop o window manager y simplemente le ponen group eh, perdón dnf GROUP INSTALL BASIC DESKTOP Y WINDOW MANAGERS. No sé si lo escribí bien. Porque... Uh -huh. y entonces, va y, y me dice, sí, sí, los quieres instalar. Me va a instalar todos los paquetes, la, la, la, la, la. y eh, van a ser, este, no sé, 200, 300 megas de paquetes. Y con eso yo ya podría eh, tener eh, la parte del software cubierta. Es muy importante hacerlo en este orden, porque eh, cuando instalamos dependencias, también podría instalar servicios nuevos. Y yo aquí, por ejemplo, en el slide puse deshabilitar los servicios no utilizados, pero lo, los pongo después de instalar el software. ¿Okay? Si van a instalar cualquier software, instálelo antes de empezar a deshabilitar. Ajá. Entonces cuando mandan instalar este paquetes, si les pide, eh, digamos, eh, nuevas eh, dependencias y todo eso y aparecen nuevos servicios, si, si habían hecho eh, la parte de deshabilitar antes, pues igual van, se les va a escapar alguna cosa. Entonces una vez que ya están instalados, eh, pueden utilizar el comando systemctl disable para deshabilitar todos los que no les sirvan. O sea, por ejemplo, eh, aquí esto que van a ver en pantalla es, digamos, una guía de lo que podrían utilizar esta imagen, la que consume solamente 170, 180 megas de RAM. Estos son los servicios que tiene habilitados y nada más. Sí, No nos vamos a meter a deshabilitar uno por uno y todo eso porque nos tomaría mucho tiempo, pero estos son todos los que los que yo tengo este, habilitados. El único que yo pondría como este, opcional de, de todos estos que ven aquí es el de QEMU eh, Guest Agent. Que como les mencionaba hace rato, si esto es para una máquina virtual, está bien que esté prendido ese servicio. Si esto va para otra cosa que no es una máquina virtual, una computadora vieja o algo así, lo pueden deshabilitar. ¿no? Y sería deseable porque consume memoria. Y también consume un poquito de CPU. Entonces, eh, quítenlo si no es así. Eh, una vez que revisan cuáles son todos los, eh, este, eh, todos los servicios que deberían deshabilitar. Insisto, esto se los pongo como una guía. Pueden eh, tomarle un pantallazo tal cual, un, un screenshot a esta, a, a esta ventana que están viendo, para que tengan una guía de qué es lo que podrían este, dejar prendido. Y con eso este, pueden tener un sistema utilizable. Si le quieren prender más cosas porque las necesitan, bueno, evidentemente, este, enciéndalas. Uh -huh. Si no, bueno, pues simplemente le pueden poner, por ejemplo, en el caso de Cuemo, lo deshabilitamos. Por ejemplo, les mencionaba ¿no? que este pues, si no fuera para una máquina virtual. Entonces, vamos a suponer que esto no va a ir a una máquina virtual, entonces lo puedo deshabilitar. Listo. Eh, y eh, el siguiente paso, ya que deshabilitamos todo lo que no vamos a utilizar, es hacer un nuevo eh, initRAMFS o initRAMDisk eh, que tenga menos... Eh, cosas o menos módulos, menos drivers de los que realmente vamos a utilizar. Aquí el sistema de, de Fedora lo que hace es que en el momento de cargar eh, el kernel y cargar el initramfs FS, carga eh, los módulos conforme se va necesitando. Eh, conforme se va detectando el hardware. Si tienen USBs, carga los drivers de USB. Si tienen drivers de, de sistemas de archivos X, XFS, Botter, X4, etcétera, todas esas cosas se van agregando eh, en memoria conforme las va utilizando el sistema, dependiendo del caso. Y, entonces, lo que hace este comando, dracot, eh, con menos H mayúscula, y este eh, acá habilita algo que se llama el, el modo host only. Host only se refiere a que eh, este initramfs es específico para esta máquina. Esto es importante porque al decir que es específico para esta máquina, significa que no va a funcionar en otras máquinas. Entonces, si lo van a utilizar en otra... Eh, en otra computadora, sáltense este paso, eh, este paso es opcional, digamos, y serviría una vez que ya está en la máquina objetivo, ¿OK? Entonces, eh, esto ayuda, pero eh, háganlo eh, cuando ya sepan dónde va a quedar o cuando ya esté puesta la imagen en donde va a quedar finalmente, ¿vale? Si yo corro ese comando, menos f de force, menos h de host only, eh, Cost only mode strict, significa que únicamente va a quedar, de una manera muy estricta va a poner únicamente los módulos que se están utilizando, que en estos en este caso son para una máquina virtual, ¿sí? Insisto, no deberíamos usar este comando si vamos a utilizar, eh, o todavía, si vamos a utilizarlo para otras cosas. Y, este, y puedo agregar drivers aquí también. Eso sí puedo hacer. Le puedo agregar drivers. Por ejemplo, este, el de USB storage ejemplo, si voy a botear esta imagen en un USB eh, o algo así, también podría agregar un, un storage. Entonces, no voy a irme mucha precisión de, de cuántas variantes o cuántas cosas podría utilizar con este eh, comando. Pero lo que sí es importante que tengan claro es que este, eh, necesitan saber cuál es el cuáles son los módulos que, que requiere su su tablet o su laptop o, o su equipo objetivo, para que puedan irlos agregando también aquí, ¿no? Y eh, también, de hecho, podemos utilizar el comando este, así, sin nada, solamente add drivers, para que no lo haga host only, para que lo haga completo. Y eh, solamente agregue la parte que les, que les puede ayudar a, este, a botear en otras máquinas. Por ejemplo, en este caso, un USB storage. Si esta máquina virtual la voy a ir a vertir a un drive USB para irlo a botear a otro lado. se va a ser el paso final. Eh, en fin, el initramfs, este, una vez que ya tienen eh, los drivers que necesitan o que, lo, o que ya están boteando en la máquina eh, objetivo, la máquina target. Y esa este, ya la quieren optimizar utilizando Dracot. Y por último, lo que haríamos sería cambiar a un modo de eh, interfaz gráfica. Uh -huh. O sea, esto lo hacemos con SystemCTL, set, este, set Default y Graphical Target. Este target no existe o no está funcional. Más bien, sí, este, si no tienen instalados los paquetes de interfaz gráfica, obviamente. Tendrían que haber instalado los grupos de Basic Desktop y de Window Manager para que esto funcione correctamente. Entonces, una vez que ya eh, eh, lo ponen así, ya pueden, por ejemplo, preguntarle a System Satellite que default va a botear con interfaz gráfica. Y lo único que tienen que hacer después de eso es rebotear. Uh -huh. Aquí está ya rebutando el sistema operativo. Ahí se tarda un poquito en el boot. Ok. Eso no lo pueden ignorarlo Es nada más un glitch en el frame buffer por ser máquina virtual. Y ya, aquí está. Eh, aquí ya puedo escoger, por ejemplo, cuáles son mis este, interfaces gráficas. Si es que tengo todas las que tenga habilitadas, puedo tener instalado Gnome, puedo instalar Openbox. O sea, vamos a poner Openbox, por ejemplo. Y ya puedo iniciar mi sistema. Donde ya puedo tener... Interfaz gráfica y que me consuma, como les prometí, menos de 200 megas. ¿no? Window Maker, que es el que estaba utilizando hace rato, consume un poquito menos, por eso me daba 177. Pero con esto ya podríamos tener una máquina este, funcionando. Por último, ya para cerrar todo esto, eh, lo que pueden hacer, vamos a dar de baja esta máquina virtual. Esta máquina virtual, por ejemplo, este, no va a arrancar si yo le cambio aquí a este al modo de disco de, de USB, por ejemplo, a menos que le ponga el, el, el módulo de USB a Dracot, como lo mostré hace rato. Pero es algo que podemos hacer probar la máquina eh, virtual andando, cambiando del disco de virtio hacia, hacia USB. Y de esa forma podríamos saber si arranca desde el USB o no, antes siquiera de ponerlo en un USB real, ¿vale? Y, entonces, una vez que ya tenemos la, la máquina virtual este, eh, finalizada, digamos que ya estoy contento con todo lo que le quería poner, interfaz gráfica, cuentas, software, todo lo que queramos. Yo ya podría simplemente hacerle un, un dd a esa máquina, eh, a la imagen de esa máquina virtual que, por ejemplo, yo lo tengo aquí en dev, pms, eh, creadora 33, y ponérselo a un dispositivo que, en mi caso, es el SDE, por ejemplo, y que eso es un drive eh, USB. De acuerdo, de hecho, si lo veo, si lo tengo bien aquí, Aquí está. Sí, tengo aquí un, un SB y está en SDE. Entonces, puedo hacer eso. DD. diagonal d, diagonal d, diagonal d, al diagonal 33, okay, SDE. Y, entonces, con esto yo copiaría el, el disco virtual de, este, de la máquina virtual directo a mi dispositivo de este, USB. Y entonces, una vez que termine, yo simplemente puedo sacar ese USB e irlo a poner dentro de la computadora. Muy importante que esté el driver de USB Storage, si no, no va a arrancar. ¿OK? Y eh, si acaso, un, una última cosa, es que también este, eh, sería importante cambiarle el FCTab. antes de que se me olvide, que bueno que, que lo recordé. Eh, el FZTab... Dependiendo de lo que hayan hecho, eh, se puede quedar como eh, un UUID, que eso entonces este, no tendría ningún problema para botear. Pero también revisen que no se vaya a quedar, por ejemplo, un eh, diagonal de diagonal vda, ¿no? Que sería el nombre del dispositivo virtual utilizando VIRTIO, la V de VIRT, y que eso se convierta en SDA, en el momento en que lo hagan este, con USB. En ese caso, lo único que se tendría que hacer sería actualizar este archivo, FZtab. No es el caso en esta instalación que están viendo en pantalla. Uh -huh. eh, este, pero ese, eh, sería una única consideración que tendrían que revisar si acaso eh, fuera necesario para que arranque en el equipo destino. Muy bien, pues, eh, con eso terminamos. Voy a arrancar... De nuevo mi equipo, y entonces sí podemos pasar a las preguntas. Alex, mi estimado, por favor. Listos. Este pregunta ya aquí en el, en el chat. Eh, ¿Cómo es que esta versión minimizada? En, ¿Cómo es esta versión minimizada en comparación con Ubuntu Server o Debian Minimal? ¿Es más o menos lo mismo o es necesario porque no hay un ISO pequeño? Es muy similar. Pueden encontrar eso en muchas, este. En muchas eh, instalaciones de Debian también. Debian, de hecho, tiene, eh, eh, no me recuerdo cómo se llamaba esta, eh, este Daimon, hay uno que, que te instala, digamos, un, un árbol de de una instalación de Debian dentro del mismo sistema operativo sin necesidad de virtualizar. O sea, te hace como un este, charro allá adentro y hace todo el, todo el show. Y, este, y Ubuntu, no tengo idea. Yo supongo que también podrías hacer eso con Ubuntu. Pero Ubuntu, pues, es una distribución que está hecha más para la facilidad de los usuarios. Entonces, eh, yo diría que esa sí no tiene mucho sentido. Porque está más orientada a que la tengas con con, este, con aplicaciones más grandes y todo eso. Entonces, no sé qué tanto. Nunca he hecho el ejercicio. Bueno, más bien tiene como unos 10 años, 11 años que no uso Ubuntu seriamente. Entonces, eh, no sabría decir cuál es la diferencia. Yo creo que eh, la expectativa eh, debería ser tanto de Debian como de Ubuntu o de cualquier eh, Linux. Debería ser más o menos similar a lo que están viendo aquí. O sea, no ya no se le debe de poder recortar mucho. provisto que estén utilizando cosas eh, modernas. Y que todo el mundo está utilizando como SystemD, como X.org o Wayland. Eh, este, y todo eso que, pues, es lo que requieran las aplicaciones comunes y corrientes. Ya si quieren recortar algo más que esto, entonces están empezando a sacrificar funcionalidad. Noten que aquí no compile nada. Noten que aquí no hice ningún hack de ningún tipo. Y ese era el objetivo. No tener que romper lo que la distro te da. No estoy seguro si en Debian o en Ubuntu, para que pueda quedar muy chiquito, si, ten, si tuvieran que este, romper algo. No lo sé, pero eh, considérenlo si quieren tratarlo con otra, listo. Realización de módulos, ¿no? Con el Dracut, con el, creando un Initram In FS. ¿no? Totalmente, totalmente. Este, Ubuntu, pues sabemos que tiene un, un initramfs FS, construye uno pues eh, bastante gordito. Entonces, por lo mismo, ¿no? Que se busca que tenga mucha compatibilidad con hardware. Pues eso puede ser bueno, puede ser malo. No sé este, el caso específico. Hay que probar. Pero el, el, digamos que los mismos conceptos pueden aplicar, ¿eh? Tampoco es que sea tan diferente en Debian. En Siguiente. Ah, pues, es una de Iván, pero... Tiempo, ah, que sí. Tenemos que este, la mandamos al grupo e iniciemos con mm. Alex. Claro, que si podemos hacer un Kickstarter que, que integre todo esto, la respuesta es sí, sí podemos hacer un Kickstarter que integre todo esto. Habría sido muy aburrido si simplemente aventamos todo en un Kickstarter y que no haga nada y ya nos entrega algo así. Este, eh, la idea es explicar el, el razonamiento de todo esto, pero la respuesta es sí, pueden, podemos hacerlo todo completito en un Kickstarter porque no estoy rompiendo nada de la distro. Y si hacemos un kickstart que, que lo automatice, entonces, pues ya es simplemente darle un cliquillo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya son todos. Tengo que volver a mi habitación. Ok. Y bueno, entonces, día. le damos la palabra a Alex. ¿Estás listo, Alex? Sí, yo ya estoy. Listo. Muchísimas gracias, Rolman. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, espero que no me haya colgado demasiado. Este, y aquí seguimos, muchas gracias gracias listo, entonces voy a compartir mi pantalla ahí se ve sí, verdad Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Entonces, eh, yo les traigo mi clásico laboratorio de pruebas con KBM. Entonces, vamos a darle. Eh, ¿Por qué un laboratorio? Muchas veces me, me han preguntado por qué insisto tanto en esta cuestión de tener un laboratorio en el equipo eh, portátil o en el equipo que, que estamos usando. Eh, es muy simple. Eh, tal vez como algunos de ustedes, solamente yo tengo un, un solo equipo para trabajar, que es el mismo que utilizo en mi chamba. Entonces a veces, muchas veces quiero hacer eh, pruebas o probar nuevo software o probar nuevas cosas. Y se me hace muy complicado eh, hacerlo directamente en mi equipo. Entonces es por eso que me di a la tarea de crear una forma de tener un laboratorio donde pueda probar todo lo que yo necesite. Sin afectar mi equipo principal y obviamente, pues, sin quedarme sin chamba, ¿no? Y esto es después de, de algunas otras ocasiones en las que así lo intenté y, pues, no pude trabajar. Y bueno, ya saben todo lo que eso trae encima, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué utilizo yo? Básicamente, ahorita tengo eh, la lab de la chamba, que es esta, una Lenovo ThinkPad eh, P1 generación 2, con ese procesador. Eh, ya es una, es una máquina mejor de la que tenía anteriormente, la anterior solamente tenía 8 gigas esta ya me la dieron con 32 y con un disco duro más grande, lo cual me permite tener un repositorio de imágenes mucho mayor. Eh, ahorita tengo 200 gigas para las imágenes donde voy a levantar mi laboratorio, eh, utilizo KBM, los paquetes de KBM están ahí y obviamente eh, tengo Fedora, pero por el momento, como les decía, no tengo Fedora 33 porque soy todo, estoy todavía en la fase de respaldar mi chamba para, para asegurarme de que nada pase durante la actualización a Fedora 33. Entonces, eh, utilizo Kemu básicamente porque es más flexible su, su tipo nativo de imagen, el QCOP2, y, y obviamente pues la forma más sencilla de, de esto es eh, tener eh, usarlo con KVM, y, y bueno, <coughs> perdón, básicamente eh, en mi máquina no solamente tengo eh, cuestiones de la chamba, también tengo algunas otras cuestiones personales, algunos datos que sé que no deberían estar aquí, pero pues sí también es hay que respaldarlos porque son de uso. Y eh, Bueno, entonces eh, la forma más sencilla en cómo obtener una máquina virtual de estas es descargar alguna imagen que, que ya exista. Generalmente utilizo la del Fedora Cloud, donde están todas las imágenes base. Y, bueno, últimamente he estado haciendo pruebas con Fedora CoreOS, el cual también nos proporciona una imagen QCO2. Y, eh, en general, utilizo todas las imágenes que proporciona esta página de, de OpenStack. Incluso ahí vienen las instrucciones. Si es que eh, necesitan ustedes crear una máquina virtual con Windows, incluso ahí les dice cómo crearla. ¿no? Entonces está bastante... Bastante interesante. Entonces, vamos a hacerlo de forma práctica. Yo aquí tengo en, en mi máquina, tengo aquí una imagen que ya descargué. Esta se llama Fedora Club Base, eh, Fedora 33. Entonces, simplemente vamos a copiarla. Vamos a quitarle esto. Vamos a decirle que es Fedora 33. Sale. Entonces, ahora sí. Aquí está. Vamos a ver la información. Y yo aquí puedo ver que el tamaño virtual es de 4 gigas. Entonces, si yo quiero hacer algunas pruebas de más, pues obviamente estos 4 gigas lo voy a llenar muy rápido. Necesito primero, antes que cualquier otra cosa, necesito redimensionar ese espacio. Para esto, como ya vieron el comando, simplemente le agrego con `kemu-img` le agrego 20 gigas más y ahí así de sencillo ya está redimensionada la imagen. Pero para todo esto necesito tener, copiar esta imagen para tenerla como referencia. Para que eh, cuando yo le diga VIRT RESIZE, pueda expandir eh, correctamente el dispositivo principal, que es DPSDA1. Entonces, lo hago así. Y aquí vemos que ahí está examinando esa imagen. Y aquí dice, ¿no? Va a ser redimensionada de 4 GB a 24 GB. Entonces, ahora lo que voy a hacer, y para que no me estorbe, vamos a borrar la original, la copia. Eh, perdón. Vamos a borrar la copia. Ahí está. Y ahí ya no la tenemos. Y entonces... con este comando yo puedo ver cómo está la distribución de los file systems dentro de la imagen y puedo ver que ahora ya la imagen ya mide 24 gigas lo cual pues obviamente me ayuda me ayuda un poco más para mis pruebas no bueno regresamos entonces un poco a la presentación aquí podemos ver cuál es el proceso que utilicé para hacer este redimensionamiento de la imagen. Y bueno, yo necesito que, por ejemplo, esta máquina virtual para hacer algunos, eh, algunas pruebas tenga ciertos datos en particular. Entonces, por ejemplo, aquí puse algunos de ellos. Eh, vamos a cambiar el nombre. Necesito que tenga este nombre para poder identificarla. Por default, la imagen ya viene con la contraseña de root, el cual yo necesito modificar para establecerle yo uno propio. Eh, tengo una llave pública que utilizo para todos mis laboratorios. También hay que agregársela. Y como voy a hacer pruebas eh, como proxy reverso, necesito instalarle el Nginx y que este Nginx esté habilitado al inicio. Además, ya tengo una serie de scripts que quiero probar. Entonces, también se los tengo que subir a, a diagonal root. Y... Como en este caso no ocupo la personalización eh, a base de, de scripts de Cloudinit, es mejor desinstalarlo. Entonces, como yo voy a hacer diferentes cambios, como instalar paquetes, eh, agregar archivos, y le estoy quitando un paquete y Cloud Init muy importante, es necesario reetiquetar eh, todo el sistema para que ese Linux no me dé ningún problema, porque obviamente voy a tener ese Linux habilitado. <coughs> Perdón. Entonces vamos a ver el comando. Ok, entonces aquí podemos ver que yo le estoy diciendo con virt customize a este archivo de imagen. Primero cámbiale el nombre. Ponle el nombre que yo quería, ¿no? f si lo posso, le punto lab cámbiale la contraseña de root, pónsela como root.pw, inyectale la llave de csh mediante un archivo que se llama labkey.pub, instálale nginx y para habilitarlo al inicio, como bien sabemos, el, el inicio simplemente es una liga de un archivo hacia otro, entonces le digo ejecútame este comando, créame esta liga para que cuando arranque el sistema, arranque Nginx. Además de eso, súbeme este archivo y ponlo en diagonal root. Desinstálame CloudInit. Y por supuesto que eh, después de todo esto, eh, vuelve a etiquetar eh, todo con C-Linux para que no me dé problemas. <coughs> Aquí, por ejemplo... Si yo quisiera eh, que además de esto me actualizara todos los, todos los paquetes, pues también se podría, también le podría decir un, un menos menos update para que todos los paquetes eh, fueran actualizados. Pero, bueno, vamos a hacerlo, por este momento vamos a hacerlo de esta manera. Y ahí vemos que ya está... Entonces, ahí está, seteando la, el ID de la máquina, seteando el hostname, inyectándole la llave a root, instalando el paquete que yo le pedí, ahí hace exactamente lo mismo, monta la imagen y se conecta a los repositorios que ya trae la imagen configurados. En este caso, eh, esto de subir archivos, yo podría modificarle los, los repositorios, poniéndole algunos que yo... Que yo quisiera personalizados digamos que tengo un repo personalizado ahí yo podría también agregárselos para que me instale algunos paquetes que yo que yo le diga no de que no están en un repositorio público aquí ya ejecutó eh, la creación de esta liga subió los subió estos este paquete de scripts y desinstaló clodid setió las contraseñas y realizó el relabel de eh, c linux entonces veamos. Y aquí tengo la llave pública, la llave privada, aquí tengo el paquete. Vamos a ver TZVF para que vean el contenido, que simplemente son scripts. ¿Vale? Y bueno, entonces ahora yo tengo que mover esta imagen eh, para que KBM eh, la tome y pueda crear eh, la máquina. Y bueno, para eso necesito obviamente permisos de root. Y lo que sigue es eh, simplemente instalar la imagen, ¿no? Yo puedo investigar si quiero eh, saber eh, la variante de sistema operativo exacta. Le puedo dar un os info. Y buscar, eh, por ejemplo, en este caso Fedora. Aquí vemos todas las que puede tener. En este caso es Fedora 33. Para que sepa cuál es la versión exacta, ¿no? Entonces, después de esto, simplemente le digo un install. Y en mi caso, eh, le voy a llamar Fedora 33. Le voy a poner 4 GB de memoria, 2 virtual CPUs, utilizando esta imagen que la acabamos de mover. La voy a importar. Y la variante del sistema operativo que ya busque es Fedora 33. Por el momento, no quiero que me dé... Eh, la salida en la consola. Quiero que lo haga. Eh, en background. Y ahí empieza la instalación. Y ya creó el dominio. ¿no? O sea la máquina virtual. Si yo le doy un. Sudo. peer List. Ahí vemos que ya está. Que ya está corriendo. ¿Vale? Entonces. Existen eh, varias formas. De acceder o accesar. A la máquina virtual. Eh, tal vez la más sencilla es accesar por la consola 33. y ahí vemos que esa es la, la consola de la máquina virtual eh, esto es para comprobar la contraseña de root yo le puse root pw como contraseña y, oh, root root pw ahí está ¿Vale? entonces, ahí ya ahí ya entré entonces, me salgo y me vuelvo a regresar a la consola para salirme de este modo, yo le doy eh, control 5 como dice aquí, el carácter de escape es este que ustedes pueden conseguir con en mi caso, mi teclado latinoamericano control 5, ya con eso me salí entonces eh Obviamente mi DHCP de KB me está funcionando. Yo debería de poder eh, revisar cuál es la IP que tiene. Para eso, eh, yo uso el comando ADR para preguntarle a BIRS cuál es la IP que le asignó. Y bueno, aquí tenemos que es la 134 anteriormente era la de 137 entonces vamos a agregar a la 134 y vamos a acceder con la llave para probar que funcione ese acceso me preguntas si quiero agregar el host y ahí lo tenemos entonces una vez con la con la máquina virtual andando podemos checar si efectivamente le subió el paquete ahí está, entonces vamos a ver si es lo mismo y ahí están los scripts y también podemos ver que Nginx está habilitado desde el principio ahí está ejecutándose yo podría por ejemplo Ajá. hacerle un cur a localhost para validar que esté funcionando el apache y ahí está ¿no? eh, con la misma IP yo podría acceder y ahí tenemos que el Nginx está funcionando como, como se espera ¿no? entonces básicamente de esta manera lo que puedo yo tener así como lo vieron ahorita es que en unos cuantos minutos eh, ya tengo lista una máquina virtual computadora 33, con NGINX, lista para hacer mis pruebas sin que me haya afectado la máquina de la chamba. ¿no? Mis archivos del trabajo y personal siguen ahí. Entonces, no tengo ahí ningún problema para hacer este tipo de pruebas en muy, muy poco tiempo. Eh, regresar a la presentación. Y bueno, así es mediante la llave. Y si ya no quiero esta máquina, puedo, por ejemplo... Espérame, espérame, espérame. Mande, mande. Es que, si quieres, puedes entrar a la máquina tantito. Tenemos una pregunta de Frank Salcido. Y ¿Sí? me imagino que cuando exportaste los 18, fue cuando la realizó, cuando se veía que cambiabas el password de root. Eh, dice, Ajá. oye, que no la, no la cifran. Me imagino que quiere ver el... el ¿El shadow? el shadow para ver que está el hash. Aquí está. Ahí está, es el hash tal cual. Para que vean que, o sea, sí, sí, sí. no no se guarda el No lo o, no, no, o sea, es como normalmente lo tendrías. Nada más antes de que la borres, sí, ¿no? no, no vaya a Sí, de hecho, eh, todos los procesos, eh, al final de cuentas, lo que hace eh, Kemu con KBM es que monta la imagen y realiza toda la personalización que que tú le indiques, por ejemplo, nosotros le dijimos que agregara la, la llave y la llave no solamente se la pasó, sino que la agregó como debe de pasársela, ¿no? Como autorized kits. Si nosotros vemos el contenido de, de, de esta llave, ahí la podemos ver que la pasó con un SSH copy ID, ¿no? Entonces, pues básicamente... Sí, como dice Iván, nos ahorra muchas cosas, tan solo, incluso, eh, yo he visto todavía gente que eh, crea sus máquinas virtuales metiéndola ISO y dándole next, next, next, next, next. Y con esto eh, es mucho más rápido, ¿no? Yo, yo tengo, por ejemplo, una colección, ahora ya una colección de máquinas virtuales de, de pruebas. Entonces, eh, yo por ejemplo aquí tengo una de 106, eh, tengo al, alguna máquina donde tengo el blog, que se llama Cuatlicue, esa máquina tengo la copia aquí en mi máquina local, tengo unas máquinas de DNS que utilicé para un curso, este, este Fedora, tengo aparte de este Fedora 33, tengo otro Fedora 33 con, con i3, tengo dos máquinas de 8. De un Ubuntu incluso. Y mire, incluso tengo hasta una máquina con Windows. Es un Windows 10. No, no es XP. Ja. Entonces, este, sí. La verdad es que de esta manera es muy rápido como tienes las máquinas virtuales. Y digamos que, no sé, te equivocaste en, el, en la personalización o agregaste algún otro. Eh, pues... Puedes simplemente eliminarla y así de rápido volver a tenerla. Yo procuro hacer esto, eh, tener un directorio con, con eh, ciertos proyectos. Digamos, este proyecto le llamo Fedora 33. Y aquí tengo todo lo que ocupo. no, O sea, tengo eh, la imagen original, eh, la llave que creé, los scripts de prueba. Eh, en la plática anterior de, de Puxila eh, había un, un, un, hay un bug entre 106 y Fedora 33 El cual para replicarlo Pues ocupé la imagen de 106 Por eso la tengo ya ahí Y bueno, así yo trato de no mezclar De no mezclar todos los, eh, todas las imágenes ¿no? Así las tengo en diferentes eh, directorios Con diferentes nombres Para hacer diferentes pruebas Así es la forma en la que yo me, me organizo Vale, entonces vamos a ver. aspirino, eh. por último para simplemente si ya no la queremos, pues de inicio eh, la apagamos y podemos dar un power off desde fuera para apagar la máquina. Y cuando vemos que ya está apagada, ya la, podemos, eh, ya la podemos eliminar. Para definir, simplemente le damos un sudo peers undefined a fedora 33 Y en la lista ya no aparece como tal. Y... Eh, Simplemente yo le doy un sudo rm-rf avar lib libpeard esto se llama fedores, ah perdón imágenes fedores eh, cómo se llama la imagen? se me olvida, aquí está fedora close fedora close esta pero sin el 33 36, 36, 36, 36. y listo ya con eso ya no la máquina ya no existe y ya podría podría crear más máquinas ¿eh? entonces eh, sí como dice Iván eh, se puede hacer con build Customize ...toda esta personalización de la imagen... ...o también se puede hacer... Eh, ...con... ...con Init. Ah, ...a mí en lo personal me gusta más con... Bit Customize, como que siento que, que... se pueden hacer más cosas, aunque... ...con los scripts de Init, ...puedes este, hacer algunas cuantas... ...otras, a, a mí la verdad... Eh, ...se me hace más sencillo con... ...Bird Customize, con Init, ...a lo mejor tendremos que crear una ISO... ...con todos estos cambios... ...y pegársela al inicio... Entonces, como que es un paso más a uh, uh, tener las máquinas virtuales, entonces, para mí es mucho más sencillo uh, utilizar virt-customize. Le doy un comando. Al final de cuentas, son uh, cuántos comandos hicimos. Le redimensionamos. Ahí son tres. Y luego customizamos. Es uno, cuatro. Instalamos. Cinco, seis comandos. A lo mejor en cinco minutos ya tenemos lista. Uh, nuestra imagen personalizada, ¿no? como lo que necesitamos probar. Sí, también se puede automatizar con Ansible. Y sí, también había que... Eh, son, son muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, beat, Customize, menos, menos, G. Son muchas cosas las que se pueden eh, personalizar. Aquí, por ejemplo, lo que dijimos, ¿no? O sea, no nada más podemos eh, subirle un archivo, instalar un paquete, también le podemos decir que ejecute un archivo como, como script, eh, copiar, eliminar, eh, editar y usando, usando Perl, a hacer, eh, es, ejecutar un script al, al arranque, eh, Hacer algún tipo de formateo, cambiar el nombre, eliminar paquetes. Eh, podemos hacer muchas cosas, crear directorios, etcétera, y etcétera. Entonces, sí, son eh, las últimas, la, las últimas versiones de Big Customers y aparte de, permiten hacer muchas más cosas, las cuales nos ayudan también a, a tener una máquina más personalizada y para un. Eh, para diferentes tipos de pruebas. Entonces, por esta razón es la que a mí me, me gusta más. Y bueno, pues si no tienen más preguntas, eh, eso sería, creo que ya no hay. ¿No? entonces Entonces, simplemente, pues muchas gracias y... Eh, si no nos siguen, por favor, sí. estamos ahí en el Twister y en el, en el Telegram, cotorreándola. Y bueno, pues muchas gracias a todos por, por haber escuchado esta pequeña plática y bueno, sigamos con lo que sigue. Perfecto, vamos entonces, este, Iván, es todo tuyo. Listo, vamos, vamos levantando la presentación y compartiendo... El pantalla, ¿ya pueden ver todos mi pantalla? Me imagino que sí, ¿verdad? Ok, bueno, este vamos a platicar ahora un poquito acerca de eh, servicios rootless con Podman y Systemd. Este, ¿Por qué nos interesan? Eh, eh, hablamos de rootless cuando hablamos de, de contenedores. Este, porque bueno, no tenemos una, un problema con la, eh, con la eh, promoción o con la generalización del uso de Docker, porque Docker tiende a usar este, a, a correr todo como root, todos nuestros contenedores como root. Entonces, no nos gusta ejecutar contenedores como root porque podemos escalar y eh, ejecutar cosas en el host. Este eh, como el como el usuario administrador. entonces eh, eh, preferimos usar podman que podman puede ejecutarse como usuario normal y de hecho no necesita un demonio que esté administrando las cosas, pero bueno, primero que nada, este sabemos que los servicios de Linux. Eh, se, se, se manejan mediante unas cosas que se llaman demonios, que son no son más que programas que están escuchando en un determinado puerto o un determinado socket o o están esperando a que ocurra algo en algún sensor o lo que sea. Este, estos demonios los levantamos usando algún sistema de, de INIT y nos permiten administrar también recursos de nuestro sistema. Bueno, dentro de los sistemas de INIT pues tenemos muchos. Este es el System 5, famosísimo, que era el que, el que se usaba hasta hace algunos años en Fedora. OpenRC es uno muy bueno que se usa en, en Gentoo y otros sistemas. Upstart, que creo que lo usaba Ubuntu, pero ya no, ya no está. System D, este, que nos encanta, a la gente le encanta amar odiarlo. Este, y podemos escribir nuestro propio INIT, que en realidad no es algo muy difícil eh, si estamos hablando simplemente de INIT y no administrar recursos o administrar los, los eh, demonios del sistema. De, de, me avisan si me voy muy rápido, eh, porque como esta, esta este, tenemos nomás 15 minutos ¿no? por, por persona. Si, Beto, si hay preguntas, me, me las puedes hacer eh, durante, me interrumpes en la plática y eh, yo prefiero, Claro. Platicar. Entonces, bueno, eh, a mí la neta, eh, eh, voy a hacer aquí una pequeña pausa así como que cultural. Eh, eh, cuando empezó toda esta onda de, de System Day que fue, realmente fue en Debian, ¿no? Cuando se empezaron a pelear, porque aparte de Debian es una, una distro en la que son muy acaloradas las discusiones técnicas, eh, este... Eh, se generalizó tanto en internet que, que me dio mucha curiosidad eh, conocer las, las, eh, las partes internas de SystemD para ver si realmente era la porquería que decían. Y cuál fue mi sorpresa de que no, en realidad SystemD es un muy buen sistema para administrar distribuciones de Linux. Esto es, esto es algo que se tiene que dejar muy claro. SystemD no es solo un sistema de init. SystemD... Es un, es un una suite de software para integrar y administrar distribuciones de Linux. Y Perdón si te... que te interrumpa, pero eso, eso quedó grabado y puede ser usado por Sandino para atacarte. ¿eh? ah Pues que lo use, pero en realidad este, el, el, el sistema de este es, es un muy buen software. Y de hecho, mucha raza, fíjate que es muy curioso porque mucha raza eh, este, le lloriquea mucho Y que no, que le quita lo libre A, a Linux y no sé qué eh, Pues es GPL eh, para empezar Entonces no le puede quitar un software GPL No le puede quitar los GPL al, al, al, A la A la distribución ¿no? Este Entonces bueno eh, entre, entre muchas monerías que tiene SystemD eh, Este el, el, La gran diferencia que tiene por ejemplo Con OpenRC o con System5 Es que no estás escribiendo reescribiendo la lógica cada vez que haces una, un archivo de inicialización. Lo que haces es describir lo, el estado de el, uh, del, del servicio o el programa que estás levantando. Esa es una, una tendencia que tenemos en los sistemas, digamos, modernos, ¿no? Estamos tendiendo a hacer, a la hora de, de manejar configuraciones o manejar este, automatizaciones, estamos eh, tendiendo a, a describir más, más, que en, en, más que ordenar. Es, en vez de ser imperativo, es descriptivo. Eh, tiene también la, la particularidad de que, de que puede levantar varios servicios al mismo tiempo. Podemos establecer dependencias entre, entre los servicios que se están que se están eh, levantando. Entonces, si nosotros no le ponemos dependencia a ciertos servicios, esos se van a levantar al mismo tiempo, entre comillas, ¿no? obviamente, lo, lo paralelo que nos pueda dar la, el hardware, ¿no? Que tengamos. Eh, y nos permite un seguimiento de servicios mucho más puntual que el que nos permiten otros sistemas de INI. Y eso, esa es una de las cosas. Por eso de repente hay gente que no le gusta SystemD porque no entiende muchas de estas funcionalidades. Este. Eh, este seguimiento de servicio, la neta, está chido, totototi. Y a, a mí me ha ayudado mucho a la hora de, de, de estar este, debugueando o algo cuando tengo algún problema. Eh, este, Ahí tiene muchas, muchos shortcuts te pone una, lo último del, de, que salió de tu, de tu bitácora, ¿no? Y cosas así. Y la integración con C-Groups es una chulada. O sea, esa, no sé si las, la verdad no he revisado PNRC, por ejemplo, pero esa no la tiene ni Obama, ¿no? Este, entonces, esta parte es la que, es la que nos, nos, nos interesa en este momento, ¿no? De hecho, con SystemD podemos evitar usar contenedores, este, eh, no más, sino más nuestra, nuestro caso de uso eh, es, es enfocado a, el, a, a, la, a la administración de los recursos que los programas van a estar usando. Este, entonces en, en la manera en la que en la que administra Systemd de los c groups es mediante una la creación de unas cosas que les dice slices en, en, no, no, no voy a ahondar mucho en esto porque no tenemos mucho tiempo este pero el básicamente Systemd crea un árbol de, de en el que en el que va poniendo ciertos programas de, de slices de, de rebanadas en las que va poniendo los programas y esas rebanadas tienen ciertas, eh, ciertos atributos de, de límites del uso de recursos. Este, entonces, eh, el SystemD puede administrar los recursos de, de C-Groups. De, de hecho, ya maneja C-Groups 2. Ahorita, ahorita esta presentación está un poquito genérica, ¿no? No está específica de uno o 2. Este, y puede, podemos eh, manejar CPU, memoria, I.O. y desde, desde eh, directamente desde nuestros archivos de inicialización que se llaman unit files o unidades. Eh, eh, si se fijan, eh, los, que, los que manejan contenedores se van a dar cuenta que son las mismas eh, las mismas eh, eh, los mismos cosas que se administran cuando uno levanta contenedores y eso es porque los, el subsistema que usan, que usan los de Linux, que usan los contenedores para, para eh, el límite de recursos son precisamente los C groups Por eso les comentaba que, el, que los... Que, poder, que si no necesitamos realmente el aislamiento de los contenedores o, o las part, ciertas particularidades de, de distribución de software de los, de los de automatización incluso los contenedores podemos evitar usarlos y, y usar directamente unidades de systemd este entonces también eh, nosotros le podemos decir en la unidad, bueno, quiero que sea este usuario, quiero que sea este grupo. Y este, le decimos cuánto de, de CPU va, va a tener. Este, los e-groups lo manejan con, mediante, mediante pesos, eh, de cuánto, cuánto, cuánto, este, cuánto tiempo te puedo dar en base al peso que te estemos dando. Eh, la, la memoria es mucho más transparente es el, el, el, el usarla. Es, simplemente le dices cuánto y ya, ¿no? Este, entonces, bueno. Eh, ¿Por qué, ¿Por qué integramos contenedores con SystemD? Si, si ya SystemD sabe, sabe hacer el límite de recursos e incluso podemos hacer, decirle que use un, un churro. Bueno, porque los contenedores nos permiten eh, distribuir el software y automatizar la, la integración de nuestro software dentro de mini distribuciones eh, que nos permiten, eh, por ejemplo, eh, en vez de, de estar... Eh, teniendo configuraciones y estarlas integrando un sistema y bla, bla, bla. Pues simplemente hacemos un mini sistema y lo, y lo distribuimos. Bueno, ¿qué diferencia existe este, con, la, con, la, con las máquinas virtuales? Bueno, o sea, los, los contenedores se le llama virtualización de sistema operativo y lo que nos permite es precisamente aislar procesos mediante eh, y, y limitar los recursos mediante los subsistemas de Linux que se llaman cgroups y namespaces. Los contenedores eh, se han convertido en una, en una este, digamos, eh, ya en un estándar comercial y existen varias, varias maneras de, de manipularlos. Afortunadamente se hizo una, eh, una iniciativa de contenedores abiertos en el que se establecieron ciertas, eh, ciertas pautas y parámetros generales que deben de seguir los llamados runtimes, que a mí la neta sí me molesta un poco que se llamen runtimes, este, porque en realidad no son más que administradores de, de los subsistemas de, de, del kernel Linux, el Cgroups en namespaces. Este, entonces, bueno, este, estos son los problemas que tenemos con Docker. Docker eh, usa eh, se basa en, en, en una arquitectura cliente-servidor en la que necesitas te, tener un demonio arriba y, y, este, y hay un cliente que simplemente le manda mensajes a ese demonio. Este, entonces, eh, eso, eso nos da el problema de que cuando se ejecutan los contenedores, se están ejecutando como root. Entonces, Podman nos permite tener, eh, eh, ejecutar esos contenedores como usuarios en particular. Y eso nos, este eh, pues, tenemos una capita más de seguridad, ¿verdad? Ya no hay un usuario, ya no se está ejecutando como, como administrador. Aparte, Podman nos ofrece una onda bien chida. Que, que es como un, un punto intermedio entre un orquestador hecho y derecho como Kubernetes. Les dicen orquestadores a los administradores de contenedores en, en, en clusterizados este, eh, y nos permite crear el concepto de pods, que de hecho ya las nuevas versiones nos permiten que crear incluso un, una, una figura dentro de Kubernetes que se llaman deployments. Entonces, nosotros podemos ejecutar nuestros deployments de manera local usando Podman o y mandar ese mismo archivo, a un clúster de Kubernetes. Entonces, bueno, eh, nos vamos aquí un poquito rápido. Ya, ya les estamos acá diciendo. Entonces, así quedaría una unidad de SystemD. Este, le, le decimos qué usuario, va, qué usuario lo va a ejecutar. Qué, qué límites. Aquí está bien chido eh, porque el Podman cuando ejecuta eh, el, cuando, cuando, cuando levantamos un contenedor dentro de esta unidad de SystemD, está heredando en el slice de SystemD que se está creando, el, el, la, los parámetros que le dimos de C-Groups. Entonces, ya no tenemos que especificarle en el comando de Podman, este, de manera particular, eh, eh, este, qué, qué límites va a tener. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, primero que nada, podríamos parametrizar ese, este, el límite el, el de memoria y, el, y en este caso, nomás tengo estos dos, el peso de CPU y el límite de memoria, en el archivo que vemos allá arriba de environment file. Ahí podríamos tener esos valores y este, poder cambiar entre, la, entre las unidades o incluso simplemente hacer una modificación directamente en el archivo de, de ambiente. Este, y no tener que hacer una modificación directa en nuestra unidad de sistema esto nos permite eh, nos distribuir nuestro, nuestro contenedor eh, este, y parametrizarlo este, eh, bueno vamos, vamos, a, vamos a ver si, si a que falle ¿no? esto vamos a verlo ya dentro de, de, la, de, de nuestra terminal este, déjenme paso para acá eh, todos están viendo la terminal verdad entonces esta es la unidad de SystemD. Eh, en este caso, me cambié para que no fuera el mismo ejemplo. Tenemos el usuario este, Sotolito en Ginex. Tenemos nuestro archivo de ambiente que, si se fijan, los archivos de ambiente en SystemD, lo que nos hacen es, es, es genera, que agre, inyectarnos eh, variables de ambiente adentro de, de nuestra unidad de SystemD. Entonces, por eso les digo que esto lo podríamos parametrizar dentro del, del archivo eh, de nuestro archivo de ambiente. Vamos a, vamos a verlo rápido. y si se fijan tengo aquí varias cosas no por qué pues porque yo quiero distribuir mis contenedores en diferentes arquitecturas este esto puedo cambiar eh, malamente estoy usando el pine ya los voy a migrar a, a, a ubis de, de rel este y de hecho aquí ya tengo parametrizado esto pero mi unidad no le ha actualizado si se fijan ya esto yo ya lo podría cambiar aquí este así bueno, no me va, obviamente no me va a bajar, estoy como usuario silvestre, pero por ejemplo yo podría dejar así esto, sí, sí, ya sé que esto que. Y dejarlo aquí así. Y la otro ¿cuál era? Límite de memoria. Podríamos dejar esto así. Y ya, ya tendríamos parametrizada nuestro. Nuestro totalmente parametrizado el uso de nuestro de nuestro servicio que se está ejecutando dentro de un pod. este eh, De hecho, este nos está ejecutando, nos está creando un pod y adentro de este pod va, vamos a levantar otro servicio. Si se fijan, les voy a poner el, el otro servicio. Este, ¿dónde está? Ay, ¿qué dijo? Eh, yo estoy ejecutando un PHP y un Nginx. Entonces, vamos a editar el, el archivo de Nginx para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Y si se fijan, a mi archivo de Nginx le puse que requiere el servicio eh, Sotolito PHP FPM. ¿Por qué? Porque mi Sotolito PHP FPM levanta nuestro pod. Eh, eh, y, y cuando ejecutamos el, el, el contenedor de Nginx, le decimos que va a usar el pod que creamos en esta otra unidad. Entonces, ahí es donde les digo que empieza a tener mucho sentido usar estas dependencias entre servicios. Si no necesitamos estar en un clúster de Kubernetes, podemos estar levantando nuestros servicios contenerizados dentro de, de unidades de System B, incluso... Yo podría para llegar a parametrizar todos estos, eh, todos estos volúmenes que estoy montando o incluso haber creado ya mis manifiestos tipo Kubernetes y solamente decirle a Podman que lo ejecutara. Este, eh, algo se me está pasando aquí. Eh, no. Bueno, y aquí, pues, tenemos ya muchas cosas de, de levantar y, y, y bajar nuestro, nuestro, nuestro servicio. Eh, si, si revisamos, esto es lo bonito. En, en, a diferencia de que tener que tener un Docker y, y, y este, eh, a, digamos que el Docker no es parte de nuestro sistema operativo, pero SystemD sí es parte de nuestro sistema operativo porque, como les digo, es una suite para integrar este, para integrar este, eh, sistemas, eh, distribuciones de Linux. Entonces, si nosotros revisamos, podemos estar revisando el estatus de nuestro, de nuestros servicios, sin necesitar comandos externos tipo el Docker y así. este Simplemente lo, lo hacemos usando nuestra, está cargadito este servidor, usando los, los comandos normales de nuestra distribución. Entonces, aquí también lo chido es que nos, nos podemos estar viendo la salida de, de este, de este servicio, en vez de tener que decirle Podman Logs y cosas así, si como estamos mandando nuestro servicio al foreground, como, como todos los servicios que existen se de, este, podemos estar viendo la guita. Bueno, en este caso no tiene nada, ¿no? Pero este a ver si en el Nginx, eh, creo que aquí me... Como siempre, fallan los demos. Ajá, ajá. Ay, canijo, este sí está medio largo. Vamos a decirle que nos, nos muestre 100 líneas. Eh, bueno. Este, no, por algo, por alguna razón piratarca ¿no? No, no, no, este, que no voy a revisar ahorita, no me los mandó. Este, ya acabo de encontrar un bug en mi sistema, más bien. Este, entonces, bueno, si se fijan, si yo le doy aquí Podman PS, no me van a aparecer esos, esos contenedores. estoy Yo estoy ejecutando otras cosas aquí, como con, con, el, con, con este usuario. Necesitaría convertirme en el usuario eh, que está ejecutando esta unidad para poder ver esas este esas y son usuarios que no tienen password, o sea, de hecho me tengo que hacer root. Y este ¿Qué le puse aquí a... Ah. ah, ¿cómo me convertí? Ahí se me olvidó cómo me convertí en usuario. Bueno, este... Me tengo que convertir en el usuario y este... Y aquí ya puedo ver ahora sí los, los pods que se están ejecutando. De hecho, si, si checo aquí podman pod ls puedo ver que está ejecutándose el pod web y hace mucho que lo este que lo que lo levanté no quiere decir que bueno mis servicios no han, no han andado fallando mucho si quisiera revisar cosas de los pods como normalmente lo podemos hacer ¿verdad? Este, por ejemplo si quiero ver los logs de este ahora sí Por ahí está este pod no tiene logs es que no me está mandando muchos logs es, ah no de hecho saben que es que está mandando todas las bitácoras las está mandando a, a los archivos de, de de este cómo se llama a los archivos de bitácora como como dios manda no eh, bueno no sé si hay alguna duda pregunta comentario este creo que, lo, que <risa> De... Crew, no, no he visto preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? O me fui muy rápido. <risa> ah, no sé, yo creo que estuvo bien. Gracias. Eres el más cercano a los 15 minutos. <risa> este, bueno, si no hay preguntas, dudas, comentarios, pues con esto. Eh... Se acabamos. ¿Ah, ahí viene una dice se pueden usar contenedores de Docker en Podman sí de hecho usas los mismos de hecho Podman usa el, los mismos registros de mira ahí te va este los mismos registros de, de Docker si nosotros buscamos este Podman search qué les gusta eh, entonces son ¿eh? ah, ah, sí cierto <risa> nos nos va a mostrar los este si se fijan, nos muestra el reposito, los repositorios de Docker, nos muestra los, los repositorios de Fedora y los de Query. ¿Por qué? Porque usamos los mismos, este, eh, lo, los mismos archivos como, como usamos el, el como Podman es, es se basa en libcontainer, Container este, eh, al igual que que Docker eh, es, usamos los mismos registros y las mismas este ¿Cómo se llaman? Las mismas imágenes. Sí, de hecho, o sea, yo no soy anti-Docker ¿eh? porque de repente se la rego mucho a, a Docker, pero eh, sí recomiendo que no se uses eh, Docker eh, eh, por, por el hecho de que tratan de, de generar un vendor lock-in, que a mí no me gusta eso. Obviamente, pues, a los, a los vendors sí les gusta. <risa> este, pero yo, yo prefiero estar fuera de, de, de ecosistemas en los que no me pueda salir. O sea, por ejemplo, los, los ecosistemas eh, alrededor de Red Hat, digamos, te permiten salirte, o de todo lo que eso pienso te permite salirte muy fácil. Este, en el caso de Docker sí hay un cierto, una cierta intención a generar eso. Que es una, es, del negocio es muy válido, eh. o sea, tampoco lo estoy diciendo que sea, que sea algo terrible, ¿no? Incluso los Docker files se pueden utilizar, ¿no? Sí, usa el mismo Dockerfile. De hecho, si quieren les puedo enseñar aquí. Este um, que el, el otro día vi una pregunta muy interesante que le hiciste a Dan Walsh acerca de, de, de el uso de los archivos. Ah, sí, de hecho, sí, este, ya les tengo que cambiar el nombre a todos a container file. Este ya no, ya no, en, en la convención ya no decirles Dockerfile. De hecho, el este mismo, es este el mismo eh, Dockerfile. Lo no eh, no puedo usar ya sea con Docker o con Portman sin ningún problema. De hecho, hice, hice esto, eh, este, este programita, para generar, en base a los Docker files los asesinos, generar precisamente las unidades de SystemD, bueno, este, oh. generar contenedores para que se usen con SystemD, creando nuestro usuario. Este, creando el grupo y luego ya eh, copiando nuestra no unidad. Incluso, creo que este ya no era hasta copiarte. Sí. Este ya no era copiado donde debe de ir. Alguien a quien quiero mucho, casi tanto, como lo a mí mismo. Entonces, con esto ya automaticé la, la generación de mis, de mis este, servicios rootless para, para, para single node, ¿no? digamos, para este, nodos, nodos únicos. Y esto, esto es un paso intermedio para, para nosotros poder usar estos mismos, estos mismos servicios en, de manera clusterizada en un Kubernetes o en un OpenShift. Entonces, ese, ese, es, ese es el punto de, de, de crear este tipo de servicio. Porque dices, bueno, pues, ¿para qué? Mejor lo hago con cheruti y, y en Day y controlo los e-groups. Sí, pero qué tal si este, estás generando preconfiguraciones, estás, estás haciendo un trabajo que puedes replicar y que tal vez puedas tener que subir en algún momento o vender un servicio a algún cliente este, en una nube pública o en una nube privada incluso que le levantes un Kubernetes este entonces aquí ya hace mucho sentido tener este tipo de, de, de configuraciones bueno sacamos el físico de nuestra... tenemos una donde nos pregunten cómo en un servidor balancear me imagino Varios servidores web para que le entren por el mismo puerto 443. Imagino que ocupen el mismo certificado y demás. No sé, no sé si es así, Guillermo. Eh, está, está. De hecho, tengo uno aquí un ejemplo. este Con HAProxy puedes hacer eso. De hecho, este yo tengo aquí un HAProxy escuchando en, en, en muchos backends. Este, tú puedes definir, por ejemplo, yo tengo el H proxy aquí diciendo, todas estas, eh, de, de, todos estos dominios los vas a mandar a estos backends. Y mis backends, de hecho, tengo, tengo unos B tipos BPS. Bueno, yo tengo algunos contenedores y tengo este, algunos BPS que, que hice con contenedores y, y los estoy redirigiendo este, a sus backends en particular. Este, incluso a nivel, de hecho, eh, todo entra, aquí yo no estoy haciendo... Aquí estoy haciendo un HTTPS Termination este, y adentro del servidor no, no estoy platicando HTTPS, pero podría decirle que adentro del servidor platicara por HTTPS. ¿Por qué no estoy haciendo eso? Porque este servidor no tiene clientes, no entra nadie, no más que, más que yo y, y la gente de mi equipo. Entonces, aquí sí me puedo dar ese lujo. En un servidor eh, que, te, que, haya, que haya gente o de otra, o incluso es que estés en una empresa y haya diferentes de responsabilidades. Ahí sí tendríamos que hacer el, el aquí, en vez de decirle que se fuera al puerto 80, le tendríamos que decir que se fuera al puerto al 443 y decirle que es una conexión eh, HTTPS, pero el, el HAProxy es muy noble, nos permite hacer muchas de, muchas de estas cosas. Sí, pues. eh... Bueno, yo no veo más preguntas y estamos sobre el tiempo. No sé si quieren dar alguna, algo final. que quieres decir, Iván? Eh, pues, no usen <risa> Procuren, procuren tener mucha, a la hora de usar contenedores, sobre todo porque ahorita están de moda. Este, Yo creo que tenemos que ser muy responsables eh, eh, al, este, y tratar de, de, de usarlos de la manera más segura posible. Porque... Eh, ya hay casos en los que ya hay, hay imágenes en los, en los registros públicos de Docker y otros registros que traen virus, que traen gusanos, que traen cripto miners, traen muchas ya traen cierto software que, que, que, este, que puede ser nocivo para nuestra máquina y pues tenemos, tenemos cuando usemos contenedores, lo más recomendable es, generarlos nosotros mismos desde, desde nuestra Dockerfile usando alguna, alguna distribución base que sea confiable ya sea la de Fedora, la de Centos una, y la imagen UV de, de Red Hat, etcétera. Este, tenemos que tener en cuenta eh, todas estas, todas estas eh, todas estas cosas. Y sobre todo, no ejecutarlos como root. ¡No! ¡No! O sea, de, de hecho debería traer un mensaje al Podman de, estás ejecutándome como root, este, tienes que poner un switch súper largo acá, sí quiero ejecutarlo como root o algo así. Como antes, algunas aplicaciones eso decían, ¿no? Eh, lo estás ejecutando como root, no hagas eso. Exacto, sí, hay, hay unas que no se dejan incluso, no tienes que ponerle un switch o con, compilarlas este, con, con, para que se pueda ejecutar así. Alex, ¿al algunas palabras finales Este, no, pues muchas gracias A todos por su atención, no sé si Si les late que pongamos nuestra Cámara para que el, el buen señor Crea que nos saque la foto Conmemorativa Pastor, andas por ahí Si activas tantito tu cámara Crea que entro también Ahora sí que como recuerdo, ¿no? Como bonito Eso. recuerdo de... En nuestra visita a las lanchas de Chapultepec. Oye, el, el, el pastor le hizo como mis alumnos, este, lo puso la cumplea toda y se fue acá a dormir. era <risa> que? El almadazo, por eso, este, <risa> se me fue a echar una siesta. Listo, entonces tú nos dices, era que miramos a la cámara, hacemos nuestra clásica seña. Uno, dos. Ay, el Steve no corre. A ver, ahí va, de nuevo. Ya, ya me cansé. Hecho... ¡Órale, ay! <risa> Apúrate que esta faja me está matando. Y es que no ves, no ves las piernas del pastor, pero está haciendo un bandam ahí entre dos sillas. Exacto. No es necesario. Exacto, exacto. haciendo una aquí. Bueno, muchas gracias, Beto. A las reuniones mensuales. Ah, sí. Eh, pues una invitación cordial a las invitaciones de fin de mes. Todavía no tenemos ponencia, ¿verdad? Todavía eh? no hay ponencia todavía para este mes. Sí, yo les quedé bien. Pero es muy, muy pronto. Sí. Pues yo me echo la de este mes. para. Eso es todo. Bien, es... Y caiga al Telegram. ¿Alguien tiene la liga de Telegram para.? Ahorita la ponemos. Aquí en el chat para que. Si sí, es sí, raza que no estaba en la, en la comunidad, pues que se una, ¿no? Y pues, yo creo que, creo que se está haciendo un esfuerzo muy grande dentro de, de México para posicionar a, la, a, la, a Fedora, pues en un lugar chido, ¿no? O a México dentro de la comunidad de Fedora. Y creo que la verdad, la verdad está bien, tíos, de parte de esta comunidad. Este, que nos han derriendo Alberto, por bueno, manera esta vez. Es un medio... Humor, sí, medio Pero, la verdad es que... Este esfuerzo estuvo bastante chido, participar directamente en el evento sí, oficial es. mundial de Fedora 33 es bastante bastante chido gracias, para gracias. gracias por la invitación, claro. No, a todos ustedes lo vemos por entes. Ah, sí es cierto, hay que, los que no tienen su badge, pues ahí está el, el link, le dan clic y se loguean y ya tienen su, su back. De participación. no tengo de ayer. Ah. ¿Dónde está el batch? Aquí esto le doy clic. Ajá. Sí, sí. Y ahí. Y le, le pone pongo el FAS. Tu eh, cuenta. La cuenta de, de FAS, claro. Es correcto. Yo creo que ya podemos dejar de grabar, ¿no? ¿no? Sí. Internal Server Error. 500 para poder ver más machaderías. Más ah, les decía que todavía no sé cómo quitarle el recording porque. <risa> <risa> eh, pues <risa> la ¿Es, la la, es la primera vez que ayudo a administrar esa plataforma. Entonces, no, y es, hay, hay un chorro de plataformas, ¿eh? y todas tienen sus, sus, su, sus cositas en, en lados diferentes. Ya todo el mundo tiene su plataforma, sí. Listo, entonces. A la GPL Live. Yo creo que le voy a dar ahí al if a ver qué pasa, y esperemos que ya deje de grabar, si no tendré que editarlo o preguntar de nuevo que me para ver cómo se hace. Listo. Mejor, mejor pregunta, no se vaya a ir la grabación al carajo y luego qué hacemos. Exactamente, no, vaya a ser. ya cargó el bacha Mario, como se ¿no? Listo. Ahí está. Ok. Me dicen que nada más estándole aquí, que ya acaba. A ver. Espérame. Oh no, se salió Ups. Y sigue grabando Bueno, eso nos sale a nosotros No sé si sí. Uh -huh. sí creo que es un bug de esta aplicación no Más bien este, De que tienes que recargar para, para... Ahora se salió Iván Sí, no sé si No, no lo pateé ¿La detuviste y le diste refrescar y ya no aparece? No me sigue apareciendo. Déjame. A mí también me sigue apareciendo, eh. Bueno, si quieren, ahí lo dejamos y ahorita veo cómo lo... cómo lo paro, sin que se pierda. Nada más asegúrate que no se pierda. Listo. Bueno, pues ya solo nos quedaría... Ah, no, pues allá en el evento ya son desde hace rato, ¿ah? Que sí, haya... es la, la una y media. Para que ya se puedan estar en una cervecita, instalando otro trabajo y tres. Se perdieron la maquilla. Sí, Cuídense todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Bye. Bye. Gracias.